Hola, qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en otros videojuegos latinoamericanos tenemos este de Brasil que se llama Good Machine Shogun Cyber Metal Arena. Es un juego desarrollado por el estudio MNS TR Studio y pues el juego de se trata de lo siguiente. Dice que es un juego de que combina arcade con eh, disparos con juego de disparos. Y dice que debemos con, eh, pelear contra peligrosos robots, cyborgs, mutantes. Dice que eh, también tiene algo de Rock Light en diferentes arenas en las que vamos a pelear. Entonces es básicamente ese el resumen de God Machine Shogun Super Metal Arena. Y vamos a jugarlo, el juego no tiene como unas opciones, no tiene controles todavía específicos. Que creo que sería una buena recomendación para de pronto alguna actualización de la demo Pero pues por el momento vamos a jugar lo que podamos jugar Me dice que tú estás iniciando, bueno aquí pasa el texto demasiado rápido No nos da mucho tiempo pero bueno efectivamente estamos en una arena eh, Suena metal de fondo y debemos pelear Debemos acumular una cierta cantidad de puntos que se supone que es como una purga de datos que debemos hacer y esa se hace a través de la lucha contra enemigos Bueno, no sé quién es este tipo, pero bueno A veces el juego tiene problemas de rendimiento eh, Bueno, aquí al menos sé que con X peleo Pero sí, tiene problemas de rendimiento Porque a veces pareciera que se quedara como atrapado Y en, especialmente como en las transiciones, como llamámoslo de video ¿sí? O por ejemplo transiciones entre escenas es lo que noto que se cuelga. Pero en general, el juego, pues tiene una. Bueno, una ejecución interesante, ¿no? No es tampoco un juego ultra novedoso. Pero sí tiene todo esto de combate de arenas que me parece muy chévere. Eh, aparte de que, pues bueno. Creo que el juego incluye un sistema, efectivamente esto me iba a referir un sistema de actualizaciones. Cada vez que peleamos en una arena y la venzamos, nos dan unas actualizaciones para elegir. Y cada actualización pues va a ayudar a mejorar el personaje y se va a ir acumulando con otras que vayamos obteniendo a medida que pasemos a otros niveles. Por ejemplo, aquí nos dan tres para escoger, solo obviamente podemos elegir una. Capacidad exponencial dice que el daño se reduce mucho. Pero que los ataques de melee en poco tiempo incrementan el daño. Así que ese efecto se puede acumular 999 veces. Me gusta esa. Hay otra eh, actualización que se llama Remembrance. Que dice que deja una bomba de energía después de hacer un dash. Y otra que se llama Battery Dynamo. Que dice que los disparos cargados eh, son más lentos. Pero tiene, y tienen además un alto incremento en la carga Pero son más poderosos Yo creo que me voy a ir por Exponencial Capacity Me parece muy efectivo Es decir, eh, disminuyo mi daño al principio Pero a medida que se va acumulando va haciendo mucho más daño Bueno, ahora toca contra estos tipos que eh, parece que disparan Si ven que hay problemas como de rendimiento a veces eh, pero bueno, a eh, ver, recordemos, es una demo Toda demo siempre tiene su Su ¿qué? Su, su, su advertencia De que inicialmente son Esto Esto que? Esto ca tienen características Que pueden cambiar con eh, La presentación final del juego Por tanto pues Eso puede efectivamente ocurrir Eso puede efectivamente ocurrir Entonces pues Para tenerlo en cuenta Básicamente el juego no parece, o por lo menos en esta fase no parece tan difícil. Solo que no le conozco muy bien los controles. Parece que disparo con este, pero tengo que durar bastante tiempo oprimiendo el botón de disparo para que él efectivamente ejecute el disparo, si no, no lo hace. Eh, así que por el momento el ataque melee es más efectivo para mí, ¿no? Ahí tengo la oportunidad de otra actualización. Bueno, vamos a elegir este que se llama Silent Killer. A ver qué tal. Bueno, no sé. Ah, bueno, ok. Ahí cambiamos a un nuevo mapa. La forja. Ok, sí es como una nueva arena. Pero dice que me va a hacer daño el fuego, así que parece que no va a ser tan fácil movernos acá. En esta. En esta que? En esta arena. Se ve como más complicado. O sea, en la anterior no recuerdo que nos hiciera daño. Creo que había unos rayitos, pero no nos hacían daño. A ver dónde está el tipo. Oh, ¿esos son bombas? También hay como... Ah, ya lo vencí tan rápido. Pero no sé, hay algo que no me, no, me, no me cuadra aquí. Ah, ok, ok. Esas zonas, esas rejillas que están abiertas, generan calor. Así que me pueden hacer daño por el tiempo. O sea, básicamente en el tiempo me pueden hacer daño esas rejillas. Y asumo que si me caigo, pues también. O sea, obviamente me voy a hacer mucho daño. Así que tengo que cuidar cuidado con las rejillas abiertas. Porque las que exponen ahí la lava Pues me, básicamente me van a hacer Mucho, pero mucho daño Bueno, parece que Por el momento pasé No pensé Que fuera como tan fácil Bueno, a ver, qué otra actualización Vamos a darle Esta Artillería, algoritmo, algorithm Artillery ¿Es en este mismo? Sí Ahora tengo... Uy, ahora hay más, spa, hay más espacios peligrosos Tengo que evitar los de las rejillas porque si ven que botan fuego Uy, que me quemo Y que me caigo además Uy, este bicho lanza como un ataque de misiles Ah, él es el que lanza los misiles Ya entendí <risa> A ver Bueno, a la final no, me está, no se me está tan complicando tanto sin embargo, ay, los misiles Los misiles, los misiles, los misiles Si sí, este bicho lanza misiles Y hay que evitar que los lance Porque si no Pues graves Ok, el juego uh, Es pasar arena por arena Pero, y aparte las actualizaciones Por el momento no nos están algo más de la historia del juego Entonces Esto, uy, este me gusta El de dejar una bomba después de hacer un dash Me gusta, me gusta Uy, ahora toca seguir peleando aquí Para completar esta este DLC Este DLC, perdón, esta arena Él necesita quedarse quieto para lanzar las bombas Ok, uy, ahí me quemaron, ahí sí sentí que me quemaron Es que como que se está reduciendo el espacio donde ahora puedo pelear Y eso sí me pone la cosa más complicada bueno, lo bueno es que ese ataque que tengo está muy bueno Ah, le me están lanzando ahora como bombas Ah, ese se cayó Ese se tiró y se cayó Qué risa O sea, se cayó Bueno, pues ahí ya Hay más Ah, sí, acá hay más Pero claro re Reducen más el espacio de lucha Y dificulta moverse Dice, esta demo implementa nuevas eh, mecánicas de progresión y combate que cambian mmm, basados en el feedback, en la retroalimentación. Así que dice que el juego está en constante evolución. Y cada acción que yo tome ayuda a hacerlo más difícil. Ah, ok. Entonces no tiene como un nivel de dificultad. Sino que el nivel de dificultad depende de cómo yo juegue. Así que... Eh, así, así que envíenos su feedback. Thank you for... Ah, ok. Hasta aquí va la demo. Eh, nos invitan a dejar como una retroalimentación Un mensaje sobre cómo fue nuestra experiencia del juego Bueno pues hasta el momento Realmente fue buena eh, Si sí hay problemas de remitimiento en el juego Y aparte pues hace falta de todas formas un menú Que aclare un poco los botones Un tutorial por supuesto A pesar de que no fue tampoco tan difícil de comprender Pero todo juego requiere siempre un tutorial Una invitación a aquellos jugadores novatos O que no tengan experiencia en este tipo de juegos eh, estoy contento por la experiencia Y eh, espero que el juego eh, Las futuras demos que presenten Tengan un poquito más de contenido El juego pues precisamente no tiene Un fecha de lanzamiento, eh, pues, se nota que aún Todavía está en construcción eh, En una temprana etapa de construcción Pero en general está bien No soy fan de este tipo de juegos Pero me gusta también la parte que integra todo esto De, de la música eh, metal mientras uno va jugando Algo así como cuando uno juega Doom Así que me pareció muy chévere hay que de pronto ampliar la parte de la historia del lore para entender un poco también la razón de nuestro personaje aquí. Y también saber si hay una posibilidad futuro de que el juego pueda ser no solo individual sino en equipo. Y bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Nos vemos en la próxima y recuerden esta demo está en Steam para que la jueguen. Bye bye.